Hola, hola, hola, hola. Bueno. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a de qué hora estés escuchando este video. Eh, esta es eh, la clase número 48 de, de Astrología. Eh, es una clase teórica, es una cl clase que está grabada. Si vos mirás las 47 eh, clases anteriores a esta vas a ver que eh, tenés todo el ABC de la astrología todo el ABC de la astrología ahora voy a grabar una serie de videos con tips astrológicos yo lo que pretendo los objetivos de este curso de astrología es eh, que en muy poco tiempo, que en muy pocas clases, te conviertas en astrólogo. Entonces yo te voy a enseñar algunas cosas, algunos tips ahora en, en esta clase y en las próximas eh, tres o cuatro clases eh, que tienen que ver con el oficio de la astrología, con cómo ir ubicándote en la carta natal. Y sobre todo porque eh, lo, el material que se encuentra en la astrología, de astrología, el material escrito, el material eh, eh, a, en videos, eh, suele ser dificultoso para entender. Y entonces cuando se ponen a hablar con un astrólogo, con un colega o con otro, eh, Llaman a las mismas cosas de la misma manera. Entonces, lo más importante en el oficio de la astrología es eh, que ustedes puedan vivenciarla. Y la verdad que antes, cuando yo empecé a trabajar con astrología, que enseñaba como... que okay, enseñaba que me enseñaron primero y después lo enseñé yo cuando di cursos, eh, a, a levantar a mano eh, un, una carta natal. Eh, era mucho más fácil de ubicarse porque no te aparecía de golpe la carta natal delante tuyo. La ibas trabajando, la ibas asimilando, ibas viendo, te ibas ubicando. Eh, entonces era como irla haciendo de, de antemano ahora te aparece una carta natal pones la fecha y te aparece en el ordenador ¿sí? en la computadora eh, te aparece la carta natal ya hecha como esta que tengo al lado mío eh, entonces antes de enseñarte revolución solar que sería eh, lo básico para que puedas trabajar con astrología, para que puedas decir, soy astrólogo y te cobro por hacerte tu carta natal. Eh, antes de meterme en ese tema, eh, mientras hago tiempo haciendo el manual de astrología, de lo básico de astrología, entonces eh, te voy a ir dando Tips. Tips de astrología. Eh, estos son, ya te digo, pequeños tips para que te ubiques. Para que puedas hacer una lectura más... Eh, eh, más... A ver, no me sale la palabra. Eh para que puedas estar más tranquilo, más tranquila, más tranquila delante de la carta natal y saber que lo que estás leyendo está bien. Para algunos que están más avanzados les va a parecer obvio lo que digo, pero no eh, sientan que ninguno de estos tips son obvios. Todos estos tips sirven. Entonces, eh, les decía... Si ustedes eh, entran al, a mi canal de YouTube, que es este en el que están viendo el video, les iba a señalar acá abajo, pero no, si entran al canal. Si están viendo este video es porque ya están en el canal, suscríbanse, denle clic a la campanita si les avisa cada vez que subo un nuevo video. Y además de eso, eh, eh, Pongan el like y dejen algún comentario, no sean malos. Yo lo estoy haciendo gratis para ustedes, eh, mentira. Eh, sí, lo estoy haciendo gratis, es verdad, pero tampoco lo estoy haciendo. Eh, me gusta hacerlo, por eso lo hago. Eh, bien, eso por un lado. Eh, si ustedes entran al en canal y buscan la lista de reproducción que se llama Aprender Astrología Fácilmente, van a encontrar esta lista donde está este video que hay 47 videos ya subidos este es el 48 todos los miércoles subo un nuevo video excepto el miércoles pasado que como no sabía que iba a subir eh, decidí no subir nada eh, entonces eh, en esos 47 videos eh, anteriores a este van a encontrar el ABC de la astrología muchas de las cosas que voy a decir en estos tips ya los hice en los otros videos, pero que a lo mejor se perdieron entonces esta carta natal que ustedes están viendo acá a mi costado eh, es una carta natal que yo tengo siempre abierta eh, que le llamo carta de consultas eh, es una carta de nada que está hecha, por ejemplo, para el día de hoy. Hoy, que lo estoy grabando el video, y es domingo 27 de junio del 2021. 16.35 de la tarde. Eh, y esta carta yo la tengo preparada para Ecuador y Greenwich. O sea, donde se cruza, es el medio del mar, donde se cruza el Ecuador... Eh, eh, cero grados y cero grados sería eh, eh, paralelo cero grados y eh, bueno, a, hoy no me salen las palabras estoy trabadísimo <ríe> ya cuando me salga se los voy a decir entonces eh, por eso las casas se ven mucho más armoniosas que o sea casi todas de 30 grados pues está justo en el cero y cero entonces el primer tip que les voy a enseñar es que esto es el eh, planeta tierra esto es el cielo que cubre el planeta tierra. Lo que podemos observar desde la Tierra es los planetas en su movimiento, ¿sí? Y detrás de los planetas, las 12 constelaciones por donde vemos pasar a esos planetas. E ese cero grados de Greenwich y Ecuador es un puntito que está acá arriba. O sea, si yo en este momento me fuera a cero grados de Greenwich y Ecuador, justo en ese punto me parara en el medio del mar y mirara con un telescopio en forma perpendicular hacia arriba, lo que vería en este momento serían los 13 grados de Virgo este punto por eso se llama medio cielo si yo miraría mirara perdón hacia el horizonte del este lo que vería es este punto que serían los 15 grados de Sagitario o sea los signos van caminando hacia allá van respecto al punto donde yo estoy parado en este caso 0 grados de Greenwich cero, y Ecuador eh, van eh, en sentido horario o sea que este signo de Sagitario Dentro de unas horas va a estar acá, dentro de unas horas va a estar acá y dentro de unas horas va a estar en el medio cielo. Cada cuántas horas se van moviendo, Cada, o sea, lo que tarda en entrar el ascenden, el, una casa, por ejemplo en este caso el ascendente, a un signo y... En salir son aproximadamente dos horas. O sea, si yo digo que está a 15 grados de Sagitario y yo en mi relojito de acá le pongo las 15 y 35, fíjense que eh, el ascendente está a un grado. Pero si le pongo las 17 35, fíjense que ya... Está a eh, 0 grados de Capricornio. Ah, no, está en sag Sagitario todavía, 29 grados 48 minutos. Pero bueno, ya está casi entrando a Capricornio. Pero vamos a dejar la carta como la teníamos a las 16:35 cuando empecé a grabar este video. Entonces, quiere decir que este signo va caminando hacia allá. ¿Sí? Dentro de dos horas, el ascendente va a estar acá a los 15 grados aproximadamente de Capricornio y la casa 2 va a estar aproximadamente a 13 grados de Acuario en vez de estar a 13 grados de Capricornio como hasta ahora y así sucesivamente. O sea que estos signos los vemos moverse Hacia aquel lado. Mientras que los planetas los vemos moverse hacia este lado. Yo les voy a mostrar acá con la luna. ¿sí? La luna tarda unos dos días y medio en entrar y salir de un signo. Entonces, yo les voy a mostrar, por ejemplo, el día 26 estaba a un grado de acuario mientras que el, el mañana lunes 28 va a estar a 29 grados de acuario ¿Sí? ahora está a 15 grados de acuario se dan cuenta que cuanto más se adelanta el tiempo o sea los planetas caminan ...en contra de las agujas del reloj. Y eso les sirve muchísimo como práctica para ubicarse. ¿sí? Tips de la astrología son estos. Para que ustedes vayan ubicándose en la astrología. Entonces les decía que si me paro en el punto 0 y 0 ...que está hecha esta carta y desde ese punto me pongo a mirar con un telescopio, ¿sí? lo que voy a ver, si lo pongo a 90 grados, voy a ver los 13 grados de Virgo, de la constelación de Virgo. Si miro hacia el horizonte del este, o sea, por donde sale el sol, voy a ver los 15 grados de Sagitario y si me paro en el horizonte y si miro hacia el horizonte del oeste hasta donde me permite ver la vista en el oeste siempre parado acá ¿sí? lo que voy a ver son los eh, 15 grados de Géminis quiere decir que en el momento que estoy mirando con el telescopio, todo esto se veía. Y todo esto no se veía. Entonces, si yo puedo ver el sol, quiere decir que es de día aún. Si yo puedo ver el sol entre la casa 7 y la 12 es una carta diurna, le llaman. ¿Para qué les sirve saber si es una carta diurna? Bueno, la verdad, los astrólogos, astrólogas y astrólogues todavía no se pusieron muy de acuerdo. Hay algunos que dicen que eh, quien nace de día es más diurno que nocturno o quien nace de noche eh, es más nocturno que diurno eh, la verdad o sea yo nací de noche eh, cuando tenía menos años la verdad que la noche era fascinante para mí me rendía a estudiar de noche me rendía eh, mucho más trabajar de noche. Eh, ahora con los años, la verdad, me acuesto temprano a la noche, me levanto temprano a la mañana, disfruto más del día que de la noche. Depende de tantos factores eso que, que una carta sea diurna o nocturna es relativo. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, eh, ahora distintas cartas de distintos personajes famosos, cuatro en realidad, para que se ubiquen en si una carta es diurna o es nocturna. Por ejemplo... En el caso de Antonio Banderas, ¿sí? Esta es la carta de Antonio Banderas. Antonio Banderas, fíjense que el sol está por debajo. ¿Saben a qué hora nació? A las 21 horas. O sea, es una carta nocturna. Siempre, siempre, siempre se toma que este puntito de acá, donde yo puedo mirar el medio cielo, ¿sí? es el punto de nacimiento. Por ejemplo, en el caso de Antonio Banderas, que nació en Málaga, ¿sí? este punto de acá es el 10 de agosto de 1960, a las 21 horas en Málaga ¿sí? entonces si yo ese día el 10 de agosto de 1960 a las 21 horas hubiera mirado en sentido perpendicular, o sea 90 grados hacia el cielo lo que hubiera visto es este punto que son los 16 grados de la constelación o signo de Sagitario o sea, el medio cielo. Si miro hacia el horizonte del este, a los 6 grados de Pisces, o sea, Piscis ascendiendo, y si miro hacia el horizonte del oeste, 6 grados de Virgo, o sea, Virgo ocultándose o descendiendo. Acuérdense, los signos van para allá, los planetas van para este lado. Entonces, en el caso de Antonio Banderas es una carta nocturna. El sábado pasado, no, el anterior, vimos la carta de Simón de Beauvoir. Simón de Beauvoir también es una carta nocturna. Fíjense dónde estaba el sol, ¿sí? Cuando ella nació. Siempre respecto a este punto, o sea, yo divido. La carta en dos partes y digo, todo esto es diurno, todo esto es nocturno. El momento en que ella nació era de noche, el sol no estaba acá arriba, ¿sí? estaba abajo. ¿A qué hora nació? A las 4 de la mañana en París. En ese momento, a las 4 de la mañana en París, el sol estaba por aquí. ¿Sí? Recuerden que esto va caminando para allá, a su vez el sol va acompañando. Entonces, si ella hubiera nacido a las 8 de la mañana, más o menos, ya el sol hubiera estado por aquí entonces hubiera nacido de día pero fíjense la diferencia entre haber nacido a la madrugada el sol está en, entre la casa 1, 2 o 3 o a la noche el sol está entre, las, entre la casa 4, 5 y 6 ahí ya podemos hacer otra división todas la, la, las casas 4, 5 y 6 son de noche y la 1, 2 y 3 son de madrugada ¿Sí? ahora bien vamos con la de Coco Chanel que la hicimos el sábado pasado vuelvo a dividir la carta en nocturna o diurna y veo que el sol está en la casa 8 o sea que la casa 8 me dice que es una carta diurna, que ella nació de día. ¿A qué hora nació ella? A las 16 horas. Entonces, acá lo que les tengo que explicar es que desde el punto del observador que se estaría ahí, veo el medio cielo. Quiere decir que si el sol hubiera estado alrededor del medio cielo por acá... ¿Sí? serían las 12 del mediodía si hubiera estado acá hubiera sido la hora en que en París está saliendo el sol está apareciendo el sol si hubiera estado acá es el horario que en París eh, perdón eh, en París no nació Coco Chanel, nació en Saumur eh, en Saumur el sol se estaba empezando a ocultar por eso decimos que esta es si el sol está entre las casas 10, 11 o 12 es la mañana y si el sol está en, entre las casas 9, 8 o 7 es la tarde acá tenemos un caso que es el de Mericurie. Eh, una gran científica que nació en Warsaw, Polonia eh, creo que se pronuncia así, no sé que nació a las 8 de la mañana ven, el sol estaba apareciendo en el horizonte del este ¿Sí? 8 de la mañana mientras que Coco Chanel Nació a las 4 de la tarde O sea, ya estaba yendo hacia ocultarse ¿sí? Esos son pequeños tips Que tienen que tener Para cuando les hablen Sobre todo o cuando lean Y que les digan una carta diurna Una carta nocturna Nada, ya saben Si es una carta nocturna el sol está entre las casas 1 a 6. Si es una carta diurna, el sol está entre las casas 7 a 12. Bueno, este es un pequeño tip para que vayan ubicándose. Ojalá les haya gustado, así voy a subir varios tips de astrología para que para que se vayan eh, cada vez sintiendo más cómodos Cada vez se vayan soltando más y cada vez le presten más atención a lo importante y menos atención a eh, lo difícil, eh, lo que se dice difícil, porque en realidad eh, no hay nada en astrología que sea difícil. Para ser astrólogo, astróloga, astrólogo, no hay eh, una condición especial que tengas que tener. ¿sí? O sea, cualquiera puede estudiar astrología. Que hay mucho para estudiar en astrología, sí es verdad. Pero perfectamente podés ir guiándote poco a poco teniendo el ABC de la Astrología. El otro día yo les decía, mi lengua materna, esto es un lenguaje, mi lengua materna es el castellano o español, como se conoce en algunos lados, pero en realidad no es español, es castellano, porque dentro de España se hablan varios idiomas. Entonces el idioma español no existe es el castellano lo que hablamos nosotros, que es el idioma que era de Castilla. Eh, entonces, dentro de eh, mi lengua ma materna es el castellano. Es la lengua que yo hablo desde mi nacimiento. Eh, o oh, oh, Bueno, desde que empecé a hablar, pero mi, mi, mi mente lo escucha desde que nací. Eh, entonces, me estoy metiendo en camisa de once varas, pues ya sé, me van a decir, antes de nacer también se escucha, los bebés escuchan, por eso hay que ponerles música, sí, es verdad todo eso, pero bueno, eh, vamos a lo, a lo práctico. Eh, eh, mi lengua materna, les decía, es el castellano. Yo hablo castellano. Ahora, yo tengo un castellano limitado. No sé todo de castellano. Hay muchas palabras que tengo que ir al diccionario cuando las leo y buscar ay, qué significa esto. sí? Eh, así como también, como algunos les prestan más atención que otros o les es menos dificultoso, sí, eh, hacer construcciones gramaticales perfectas. Yo no las sé hacer. Yo escribo lo mejor que puedo y estudié gramática en la primaria, gramática en la secundaria, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que hay. Eh, entonces, eh, yo les decía, la astrología es lo mismo, ¿sí? Cuando no entienden un término, vayan y busquen, indaguen, ¿sí? Eh, ...tengan distintos puntos de vista... ...porque hay algunos astrólogos... ...astrólogas, astrólogos ...que le prestan más atención... ...a si es una carta diurna o nocturna... ...que otros... ...y tal vez... ...no tiene tanto... ...valor saber... ...o sea... ...tenerla... Eh, ...en la interpretación en sí... Eh, ...porque tiene valor... ...en la interpretación en sí... ...pero ¿por qué?... Porque si yo me estoy ubicando, es una manera de ubicarme, o sea, nada, nació de noche, el sol está por debajo, o sea, tiene que estar entre la casa 1 y 6. ¿Y eso qué significa que tenga el sol eh, entre la casa 1 y 6? Bueno, que son suelen ser personas más introvertidas respecto a eh, lo privado. Y si nació entre la casa 7 y 12, son personas más extrovertidas, inclusive con lo privado. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase. Les mando un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar con más tips de astrología el próximo miércoles. Chao, hasta entonces.